Hola, en este vídeo vamos a ver las instrucciones de cómputo con constantes del RISC-V. Estas instrucciones se suelen llamar de tipo inmediato, de tipo I. Vamos a repasar primero las instrucciones que hemos visto. Hemos visto las instrucciones tipo R, que son entre registros. Y hemos visto las aritméticas, las a nivel de bits, las comparaciones y los desplazamientos. El formato de estas instrucciones es el que se ve aquí. Y recordamos que el formato de las instrucciones del RISC es bastante uniforme y cada uno de los registros ocupa siempre el mismo campo. Vamos a ver las instrucciones con constantes. Estas constantes se suelen llamar inmediatos. Aquí tenemos por ejemplo la suma de un registro con una constante. El hecho de tener instrucciones con constantes hace que en muchos casos se necesiten menos instrucciones para hacer operaciones habituales, haciendo que el caso frecuente sea rápido. En esta instrucción, estos son los dos registros, el registro fuente 1 y el registro destino, y esta es la constante, lo que se llama el inmediato. Por ejemplo, en esta instrucción, lo que estamos haciendo es del registro fuente 1, en el que por ejemplo tenemos el número 13. A este registro le sumamos la constante 4, que está codificada en la propia instrucción, y el resultado se guarda en el registro 22. Dando 17, 13 más 4. Vamos a comparar el formato de instrucción de la suma con la suma de inmediato. Tenemos el registro destino, que en ambas instrucciones está en el mismo lugar. Tenemos el registro fuente 1, que también está en el mismo lugar. Y la diferencia está en el registro fuente 2 y en el inmediato. Aquí vemos que el inmediato ocupa 12 bits, mientras que el registro fuente 2 ocupa 5 bits. Por lo tanto, el campo FUNC7 en las instrucciones con inmediato desaparece, haciendo que este campo se una a la constante de la instrucción. Al tener 12 bits y estar codificada en complemento a 2, la constante tiene un valor entre menos 2048 y 2047. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos 19 el registro destino, tenemos como registro fuente el 21, y tenemos como constante el número menos 32. Esta constante, hemos dicho que tiene que estar entre menos 2048 y 2047. Por ejemplo, suponemos que en el registro fuente 1 tenemos el número 16. Aquí tenemos los 32 bits de este registro. En el inmediato tenemos el número menos 32, codificado con 12 bits. En complemento a 2 quedaría así. Y lo que hay que hacer ahora es mirar el bit de signo y hacer una extensión del bit de signo. Como es un número negativo, se extienden todos los unos hasta el bit 31, que es el que será el nuevo bit de signo. A partir de aquí, lo que se hace es que se suma el registro 1 con la extensión de signo del inmediato. Y nos queda el resultado que se guardará en el registro destino, en este caso el 19. En este caso el resultado es menos 16. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos esta instrucción muy típica en el lenguaje C. I igual a I más 1, que también se representa por I más más. En ensamblador sería simplemente add I, add inmediato. Si suponemos que la I la tenemos guardada en el registro 19, nos quedaría la instrucción así. Las instrucciones con inmediatos nos permiten también asignar valores a un registro. Por ejemplo, esta instrucción I igual a 5, si ponemos I en el registro 19, podemos sumar el registro 0, que vale 0, a la constante 5 esto haría que el registro 19 tomase el valor 5. Con esto conseguimos que el caso frecuente sea rápido porque solo nos ocupa una instrucción el implementar estas sentencias tan comunes vamos a ver otro ejemplo de instrucción con inmediato que sería el AND de inmediato de igual manera el registro destino el registro fuente 1 y el inmediato están en las mismas posiciones. El inmediato sigue siendo un número en complemento a 2 de 12 bits. Vamos a poner el ejemplo que en el registro 21 tenemos el número 204, este de aquí. Y que queremos hacer la AND con este inmediato, el número 15. Lo que tenemos que hacer es tomar el bit de signo, extenderlo. Y realizar la AND a nivel de bits que ya sabemos hacer. En este caso señalo aquí los bits que están a 0 y hacemos la AND. El resultado lo pondremos en el registro 19. Por lo tanto ya sabemos que cuando en uno de los operandos hay un 0, el resultado será 0. Y cuando en el inmediato tenemos un 1, el resultado tomará el valor del registro fuente. Así pues podemos ver que solo han pasado estos 4 bits y el resto se ha quedado a cero. ¿Cómo haríamos para saber si el bit 3 o cualquier bit de un registro vale 0,1? Bueno, podemos utilizar la AND. Por ejemplo, queremos saber si el bit 3, señalado aquí en negrita, vale 1. Entonces, haríamos el inmediato con el número 8, que el número 8 está en el bit 3, extendemos el signo, realizamos la AND, marco en color todos los que son 0 y por lo tanto el resultado de la AND será todo 0 menos el bit en la posición 3. En este caso si el registro es mayor que 0 significará que el bit 3 vale 1. Y si no, es que vale 0. Este sería este caso. En el caso en el que el bit 3 fuese 0, tendríamos como resultado un 0. Por lo tanto, con esta instrucción, si el resultado de X19 es igual a 0, significará que el bit 3 vale 0 y si no, que el bit 3 vale 1. Esto tiene bastante utilidad para el manejo de interrupciones, por ejemplo, o cuando... Las entradas están mapeadas en memoria y quiero ver cuánto vale el valor de un puerto determinado. Vamos a ver el ejemplo del XOR y aquí podemos ver cómo invertir los bits de un registro. Vamos a hacer la XOR de un registro consigo mismo y el número menos uno. Vamos a suponer que en el registro tenemos el número 15, Lo tenemos todo a cero menos los 4 bits menos significativos. El inmediato tenemos menos 1. Como siempre, con el inmediato hay que hacer la extensión de signo. Y ahora tenemos todo unos en el inmediato extendido. Realizamos la XOR. Y sabemos que cuando en la XOR uno de los operandos es un 1, el resultado será el inverso. Por lo tanto, se va a invertir todo el registro 19. El número resultante, en este caso, será menos 16. Y estos son los bits que estaban a 1 originalmente y que han pasado a 0. El resto han pasado de 0 a 1. ¿Qué pasaría si ahora añado esta instrucción en la que sumo un 1 al resultado? Si sumo un 1, le hago la extensión de signo, y el resultado me daría menos 15. Si me fijo, menos 15 es el negado del valor original, y por lo tanto, al hacer el negado de un registro y luego sumar 1, es lo mismo que negar el número, estando en complemento 2. Este es el método en complemento 2 de negar un número. Sin embargo, otra manera más económica de hacer esta función sería hacer la resta de 0 menos x19. Eso me daría el negado. O sea, sería más económico porque ocuparía solo una instrucción esta que hacer estas dos. Pero bueno, lo hemos hecho como ejemplo para aprender a usar las funciones de XOR con inmediato. Vamos a ver ahora el desplazamiento lógico a la izquierda con inmediato. En este caso tenemos el registro destino, el registro fuente donde siempre y ahora tenemos la constante solamente aquí. Esto es así porque la constante solo tiene 5 bits. Ya que como vimos en las instrucciones de desplazamiento, lo máximo que puedo desplazar son 31 bits. Por ejemplo, imaginamos que tenemos en el registro 21, en el registro fuente, el número 200. Tenemos un 8 en el inmediato. Lo que nos hará es que se van a desplazar 8 bits a la izquierda los bits del registro fuente. Y luego introduciremos los ceros en los bits menos significativos vemos que estos 8 bits se han desplazado 8 bits a la izquierda el resultado es 200 que era el número original por 2 elevado a 8 esto nos da 51.200 vamos a ver cómo haríamos esta instrucción asignar 65.000 a una variable aquí nos encontramos con un problema resulta que 65.000 es mayor que 2047, que es el máximo número que el inmediato puede tener. Por lo tanto, no podemos añadir la constante. Lo que queremos hacer es guardar este número en el registro. El inmediato solo tiene 12 bits, así que por lo tanto tenemos 5 bits de más. Digo 5 porque tenemos el bit de signo que tenemos que mantenerlo. Estos 5 bits de aquí no nos cabrían en el inmediato. Una opción sería realizar varias sumas hasta conseguir este número. Pero más eficiente sería, primero pondríamos estos 5 bits, mediante la instrucción añadir inmediato, este número es el 31. Y luego lo que tenemos que hacer es desplazar a la izquierda. estos 11 bits. El número resultante será 63488, que es el resultado de multiplicar 31 por 2 elevado a 11, que son los bits que hemos desplazado. Ahora, lo que tenemos que hacer es añadir este número y sumarlo. Con esto conseguimos el número que queríamos obtener. En esta tabla tenemos las instrucciones de tipo I y las de tipo R Todas las instrucciones de tipo R tienen su tipo I equivalente menos el caso de la resta. Pues como el inmediato es un número complemento a 2, no hace falta tener una resta, simplemente ponemos el inmediato en positivo o negativo ya que está en complemento a 2. Estas son las aritméticas a nivel de bits, las comparaciones y los desplazamientos. Por último, el formato de las instrucciones de inmediato son iguales para todas. Únicamente que las instrucciones de desplazamiento, en vez de los 12 bits, tienen 5 bits, porque el máximo que pueden desplazar son los 32 bits del registro. Esta constante se suele llamar shamt, que viene a significar SHIFT AMOUNT, del inglés, la cantidad a desplazar. E indicar que este bit del código de operación es la única diferencia que tienen con las instrucciones de tipo R. Esta es la bibliografía y las referencias que se han utilizado. Espero que te haya ayudado este vídeo. Un saludo y hasta luego.